acaso a ver entramos entremos que tengo que componer esto que se me acaba de volver de quebrar yeah. viva adentro sí. hey, bienvenidos a hacer este nuevo vlog aquí con el señor Gastón. aquí estamos aquí cambiando lo de, los frenos los frenos de la bicicleta a ver ayer vieron de que eh, la toma de, que habrán visto seguramente después de la intro O la que van a ver es de ayer en la noche Cuando el señor Gastón llega a mi casa Y se queda dormida le, le, le, Un resumen, tú dormimos en una casa de campaña Dentro del cuarto ¿Por qué? Porque estamos locos de la cabeza por eso. Porque nos da la reverenda gana eh, Un saludo fuerte para vos Victoria que si está viendo el video Entonces ahorita estamos cambiando los frenos de la bicicleta Y dándole un poquito de aire también Porque... Hoy voy a llevar a Gastón a que conozca a mi, ab a mi abuelo Si sí, grabo, obviamente va a aparecer toda la toma pixel Porque a mi abuelos no le gusta así aparecer en redes sociales Así que eso sería todo por ahorita Y la próxima toma va a ser cuando vayamos ya en la camioneta Así que yo me el video por aquí Y nos vemos Entonces ahorita le estamos echando eh, aire a un balón de básquet que vamos a tener allá. ¿Ah? No Entonces sé, Gastón, ¿cómo se siente ir a la casa de mi abuelo hoy? Um, voy? No sé. O sea, ahorita esta toma me imagino que la van a ver después de que hayan visto eh, lo de cuando íbamos para allá. Pero esto en verdad está siendo grabado durante este periodo de grabación así de calle. y nos quedamos sin grabaciones muy bien entonces, está planeando jugar. Tarde, tarde. nos roba el, el entonces ahorita lo que vamos a hacer es igual esperamos que le echen aire y luego le enseño entonces ahorita ya, ya le echamos aire al balón. ya nos vamos de nuevo para la casa entonces ya van, van a seguir viendo igual, esto como les digo lo van a ver después de que pasen las grabaciones así funcionó. sí funcionó ¿Andrés? Hola, como pueden ver, ahí está el Gastón. Ver sí. Como habrán visto ahorita en el time lapse, acabamos de poner la camping house, la casa de campaña. Aquí en este terreno Como podrán ver Ahora Toca editar un ratito Bueno, entonces <coughs> Bueno, ahorita Vamos a jugar el escondite Y me imagino que ya debe estar grabando con su celular Entonces yo Ahorita le cambié la cámara la batería a la cámara La otra batería la tengo por aquí cargando bueno, lo, la tenía Porque se desconectó esto Ahora sí, la tengo cargando y ahora cerramos. Bueno, no vamos, no me voy a poner la toma esta del escondite por tema de privacidad, así que lo vamos a repetir en otro video en un lugar diferente. Así que disculpen por. Lo de no poner la toma del escondite. Hasta aquí el vlog de hoy. Bueno. Recuerden suscribirse, activar la campanita uh, de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video. Darle like, co comentar y, y compartir el video. Porque como les había dicho antes, si este video recibe mucho apoyo, se viene vlog diario durante dos semanas. Y si no subo a video es porque me atrasé editando porque son dos semanas de vacaciones que vamos a tener vacaciones de semestre y entonces bueno podremos podré subir más de videos de por sí vayan al canal de, de, de del señor Gastón Gastón 75 bueno está bueno lo voy a... o sea el nombre de Gastón 75 es temporal tal vez lo voy a cambiar más adelante sí. Entonces, por si en algún video él también está grabando con el celular, eh, hay un mini choque de vlogs. En el vlog de él aparece algo del que yo estoy grabando, y en mi vlog puede ser que esté apareciendo algo del video de él. Así que nosotros nos despedimos. Eh. Yo he sido Andrés 909 Gastón 75 para mientras, o sea, el nombre temporal. Nombre. Entonces, nos vemos en el siguiente vlog. Chao, chao, chao. Ah, de por sí, bonus clip, ya tenemos frase, vive al extremo, así que vive al extremo.